Ventajas entre ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes Si actualmente es elegible para convertirse en ciudadano estadounidense y no está seguro si es la mejor decisión o no, en este video les presentaremos algunas ventajas civiles, de inmigración y sociales que lo pueden ayudar a decidir si la naturalización es la mejor opción para usted. Migración familiar los ciudadanos tienen una línea de tiempo más corta cuando solicitan familiares inmediatos como cónyuges. Además, solo los ciudadanos pueden solicitar a un prometido con una visa K-1. Votar Solo los ciudadanos pueden votar en las elecciones nacionales para elegir congresistas, senadores y al presidente de los Estados Unidos. Empleo Acceder a ciertos trabajos que solo están disponibles para los ciudadanos estadounidenses. Deportación si un residente permanente comete ciertos delitos, puede estar sujeto a expulsión mediante la deportación. Si bien los ciudadanos pueden ser considerados penal o civilmente responsables, no pueden ser deportados a menos que se revoque su ciudadanía. Servicio como jurado Solo los ciudadanos pueden cumplir con su deber cívico de servir a un jurado en casos civiles y penales. Representación Pública. Los ciudadanos naturalizados pueden postularse para un cargo a nivel local, del condado, estatal y federal. El único cargo que no pueden ocupar es la presidencia. Expatriados. Los residentes permanentes tienen un tiempo limitado para vivir en el extranjero ya que podrían perder su residencia debido al abandono. Sin embargo, los ciudadanos no tienen un límite de tiempo. Doble Nacionalidad. Dado que Estados Unidos no exige que los ciudadanos naturalizados renuncien a su ciudadanía original, es posible la doble ciudadanía. Sin embargo, el país de origen puede exigir que sus ciudadanos renuncien a su ciudadanía. Derecho de sangre Los ciudadanos naturalizados tienen el derecho a un pasaporte estadounidense y a transmitir la ciudadanía a los hijos nacidos en el extranjero, excepto en ciertos casos. BENEFICIOS SOCIALES Otra diferencia entre los ciudadanos y los residentes permanentes es que ciertos beneficios sociales como SNAP, Medicaid, se aplican de manera diferente a los residentes y ciudadanos. Pónganse en contacto con su oficina local de beneficios para ver cómo le afectan en su área. Esperemos que ahora comprenda claramente las muchas ventajas y la tranquilidad que la ciudadanía estadounidense puede brindarle. Si usted es un residente permanente y ya cumple con los requisitos para solicitarlo, podemos ayudarle. Puede crear una cuenta gratuita en rapidvisa.com o llamarnos sin costo al 800-872-1458 para hablar con un representante y pueda responder cualquier pregunta que tenga.